Hola, me llamo Miriam y voy a editar un poema que se llama Mariposa del Aire, que lo escribió Federico García Lorca. Mariposa del Aire, qué hermosa eres. Mariposa del Aire, dorada y verde, luz de candil. Mariposa del Aire, estás ahí, ahí. No quieres parar, parar no quieres. Mariposa del Aire, dorada y verde, luz de candil. Mariposa, estás ahí, ahí. Quédate ahí. Mariposa, estás ahí.